Entonces estamos aquí con la, en uh, San Carlos con la compañera Juana Cruz Bravo, ¿verdad? Um, y uh, Juana, ser sería bueno si nos podría explicar qué fue su experiencia du durante los acontecimientos del periodo del fallido intento de golpe en 2018. Mi experiencia fue el día que nos avisaron que mataron a los compañeros masaje que hicieron en el principio de Morrito. Este, uno de ellos, de los compañeros caídos, era el compañero Luis Emilio Augusto López. Era mi compañero de vida. Mi experiencia fue tremenda porque fue un morte muy duro para nosotros porque, por la muerte de él. Y entonces mi experiencia fue tremenda porque un duro golpe ese día, para, y para todo el pueblo de San Carlos, Río San Juan, porque eran unos compañeros policías que lo, el pueblo los quería mucho. Y fue pues, tremendo ese golpe y nos sentíamos bien amenazados pues, por esos compañeros delincuentes, porque no sé por qué los tienen así, porque, pero son unos compañeros delincuentes. El señor me da y la señora Francisca Ramírez. Específicamente, ¿qué pasó ese día? Por ejemplo, me imagino que usted estaba trabajando. ¿Cómo se dio cuenta de lo que había pasado ahí en el ataque contra el puesto de policía en Almorito el, el 12 de julio eh, del 2018, eh, me, eh, Luis me llamó como a la una de la tarde. Me dice, Negrita, me, me dice, viene una, una marcha como de 200 personas. Entonces yo le dije, cuidate, le digo, porque esa gente son malos, son delincuentes. Entonces me dijo, estaba tranquilo, pues. pero después como a las 2 de la tarde avisan que atacan el, el puesto de, de la alcaldía y la policía de morillo Y después nos avisan que fueron cuatro compañeros policías muertos y entre uno de ellos iba este Luis Emilio Augusto López, mi compañero de vida. Y fue un golpe tremendo, porque en realidad nadie lo esperaba aquí en San Carlos, porque... Y la orden fue dada por el Merardo Mairena y la Francisca Ramírez, y otro que estaba en el tranque de morrito. Eso fue lo que me di cuenta yo y a esa hora estaba trabajando. Y, y, y, y, qué pasa usted su su que las personas que ordenaban el ataque fueron Mairena y Ramírez. Porque prueba hay porque fueron este, este, llevaron secuestrados a unos policías y esos policías los identificaron a ellos a la hora que los llevaron al tranque de, de en Nova. Entonces esos policías identificaron a, a Medardo Mairena, que es el que había dado la orden de, de, de, de la muerte, de, del ataque de, de, de, de morrido. Entonces, pruebas hay, pruebas hubieron de que él fue que el autor el autor de, ese, de esa masacre en Morrito. Dijeron que era una marcha pacífica, sí. pero en realidad no era pacífica, porque la orden que llevaban ellos era el ataque y matar a los policías, ¿sí? Y Juana, antes de ese ataque, um, me imagino que el comisionado Mayoris uh, le, le comentó de, de, de, de lo que estaba pasando. Sí, él me comentó de, ¿Sí? de, de lo que estaba pasando, que iba esa marcha, entonces yo le dije que tuviera cuidado porque eh, ellos, ellos no estaban haciendo nada pacífico, porque incluso aquí en San Carlos tuvimos experiencia, que nos, at nos quisieron atacar varias veces, aquí en la alcaldía de San Carlos, nos quisieron atacar, volaron balas amenazando. Ah. Sí, aquí en San Carlos, nos amenazaron, aquí en San Carlos, en la alcaldía de San Carlos, nos amenazaron. Dispararon? Sí, dispararon, dispararon al aire y nos amenazaron, pues, que querían entrar a la alcaldía, querían tomarse la alcaldía de aquí de San Carlos. Entonces, por eso yo le dije a él por teléfono que tuviera cuidado, porque ellos llegaron con el pretexto de que llegaron a pedir permiso para una marcha pacífica. Pero no era pacífica, porque lo demostraron con eh, la masacre que hicieron en Morrito, de los cuatro policías y un maestro, sí. un maestro que estaba en la alcaldía de Morrito. Y antes del ataque, ¿habían, aparte de los incidentes de amenaza que usted mencionó aquí en San Carlos? Sí, en San Carlos, hubieron tres amenazas. De, de, Ellos vinieron porque venían a hacer marcha. Incluso entraban hasta aquí y se apoderaban del malecón, amenazando a la gente. En los barrios ellos andaban este, en motos, armados, amenazando a la gente, aquí en San Carlos, aquí en San, aquí en San Carlos. Sí, es que la mayoría de la gente no sabe de eso. No sí. solo saben de lo que pasó en Mauricio Y sí. no, no, no hemos sabido de... De, eso, de ese hostigamiento. Yo soy testigo porque yo, este, nos concentramos ahí para cuidar la alcaldía, porque varias veces se la quisieron tomar ellos, la alcaldía de aquí de San Carlos. ¿Cuándo fue la primera amenaza, por ejemplo, contra la alcaldía? que las amenazas fueron antes del ataque de San Carlos, sí. de, de del ataque de Morritos? En junio. Sí, en junio. ¿Y cuándo fue que se apoderaron del Malecón? En el mismo mes de junio. En ese mismo mes. Incluso en una de las marchas venía este, este, el padre, el párroco de aquí, el padre de la iglesia católica, venía adelante en de la marcha de ellos, que supuestamente los venía protegiendo. Sí, el padre, el padre que sí. estuvo aquí, Paúl. Padre Pablo. Sí. ¿Usted tiene conocimiento de, de muchas uh, amenazas y hostigamientos afuera de San Carlos, en otras comunidades? En el Tule, en el Tule. Eh, en la, ellos tenían tranque en, aquí en la, en la Argentina, en la Rotonda de la Argentina. ¿Y en estas acciones de bloqueo y hostigamiento? Uh, Usted vio o sus compañeros de trabajo y sus colegas, sus amistades, uh, vieron que ellos han dado más Ah, sí. Es, es, que, es, que, es que ellos dispararon. Cuando a la hora, que ellos entraron en su marcha, anduvieron hostigando el pueblo y después, cuando se iban, pasaron disparando por la alcaldía. allá en de la alcaldía, sí. Estaron disparando a incluso a solo varios de alarmes eléctricos le dispararon. No sé si quiere hablar sobre las secuelas uh, emocionales y personales, yo sé que es muy difícil, pero podría ser importante que la gente entienda que son seres humanos, que, somos los que son las víctimas de... Sí, somos víctimas. Nosotros fuimos víctimas de, de, de, de la gente que nosotros les decíamos golpistas y tranqueros a ellos, porque ellos caminaban armados, bien armados caminaban. No sé por qué decir, no sé por qué, pero este, este, ellos se hacían las víctimas, pero aquí el pueblo, el pueblo era el que estaba amenazado por esa gente, los golpistas, los, los tranqueros liderado por Medaldo Magrela y la Francisca Ramírez.